Sí, desde Chavito me vine buscándole el pan de cada día y todo. Lo vendíamos con mi papá quesito, Oaxaca, chorizo y todo eso, más que en una canasta, porque él igual era comerciante. Ranchábamos, ranchábamos era de que cargábamos y a andar en la calle vendiendo y todo. Y entonces, este, pues así anduvimos mucho tiempo y todo. Y yo quería estudiar, él no me quería dar estudio, me decía que para qué, le digo, pues que yo quiero estudiar. Y él me decía, no, ¿para qué? Así estás bien. Pues sí estoy bien, pero es que yo quiero aprender a leer, a escribir. Y entonces yo, yo tengo una hermana mayor en el Estado de México y ella me llevó para allá, para me apoyó para estudiar. Estudié la primaria y pues gracias a Dios volví a regresar, a buscar el pan de cada día después de los 13 años que terminé la primaria allá en, en Toluca. Ya no pude seguir estudiando, y mi papá pues seguía de no apoyarme y todo. Anduve de trotamundo, me fui al norte para hacer algo. Uh -huh. Regresé a los 24 por mi papá que se puso malito y todo. Ya no tardó mucho, se me fue y, y este... O sea, ya fue cuando me quedé a, a trabajar, a buscar el, la vida. Pero el comercio, porque ese ha sido mi vida, el comercio. Busqué un, unas plazas en los tianguis y así estuve trabajando en los tiangues un rato y todo eso, pero no me gustó porque no me gusta la, la prepotencia de unas gentes y entonces tuve que buscar la forma de trabajar por mis mi cuenta, solo, sin que nadie me grite, sin que me diga, oye, qué onda, qué rollo? Pues sí le agarré amor al comercio, pero sí me hubiera gustado estudiar, conocer a alguien en la vida y todo eso, pero pues, como le digo, no se pudo. Pues ya ahorita ya lo único que sueño es pararle un ratito ya a mi edad y descansar. Sí, sí esa ha sido mi motivación, como siempre. Tengo 47 años trabajando, entonces no me hasta ahorita no, bendito Dios, no me rindo todavía. Sigo echándole muchas ganas con ese entusiasmo, con esa idea y con esa fe de, de salir adelante todavía. Los problemas los dejo en el bote de la basura o los dejo en mi casa. Darle mal mala ejemplo a la gente o darle mala cara o, o atenderlos mal, pues no, no, no, no. Yo soy enemigo de esas cosas y todo. Yo siempre, como dice usted, a Dios gracias, tengo ese humor, ese carisma de atender a la gente, de compartir con la gente y todo y platicar con la gente. Eso es lo que he aprendido de la vida.